La consejera de Hacienda, la señora Navarro, cargó a cuenta municipal la compra de un iPhone 11 de 1.200 euros. Como saben, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un contrato con una empresa de telefonía en la que suministra una serie de terminales móviles pues, para la corporación y para determinados funcionarios, entre los que se encuentran móviles de alta gama, como el iPhone SG. Pero, por lo visto, a la señora Navarro no le pareció suficiente un iPhone SG y quería un iPhone 11, algo que estaba fuera del contrato y que, por lo tanto, iba fuera del precio del contrato. A pesar de ello, y a pesar de haber sido advertida por los técnicos municipales, decidió cargar al presupuesto municipal los 1.200 euros de este iPhone 11.